Sí, allí va custodiado por la policía de la provincia de Buenos Aires, seguramente van hacia el otro ingreso que tiene este predio de la. ¿Por qué lo sacaste que estoy sintiendo noticiero?